Para realizar esta original y muy rápida piñata necesitamos papel metálico azul, una impresión o dibujo de este peculiar y famoso logo de dulce mexicano citas adhesivas, tijeras, un cúter, papel china rojo y blanco y una bolsa grande de celofán de acuerdo al tamaño del logo Vamos a cortar la imagen por el contorno Intenté hacerlo con cúter pero es dificilísimo, te recomiendo tijeras una vez cortada la voltearemos y trazaremos por la parte trasera del papel metálico para después cortarla a detalle cuidando cada uno de los bordes. Cuando hayamos terminado procederemos a cortar la imagen base por segmentos sobre las líneas negras, así. Más tarde pegaremos cada parte sobre la silueta metálica, guardando el espacio correspondiente entre cada uno, haremos lo mismo con las letras y detalles encontrados en el logo. Al contar con cada elemento vamos a pegarlos en el centro de la bolsa, de la misma forma en la que estarían antes de cortarlos. Yo usé pegamento blanco, pero te recomiendo silicón para fijar con mayor precisión. El relleno de la bolsa, que simule el chilito en polvo, lo haremos con papel tina, cortando en pequeños cuadros rojos y blancos. a llenar una caja y luego ir vaciando dentro de la bolsa para hacerlo más práctico. cantidad la eliges tú, según lo acolchonado que se desee, tomaremos un pequeño listón o cordón y lo fijaremos con cinta y silicón en una esquina superior de la bolsa, después con ayuda de un sellador de calor uniremos todos los lados de la bolsa a aproximadamente 4 centímetros. Si no cuentas con selladora, puedes usar cinta adhesiva de buen grosor y silicón. Casi para terminar, pondremos algunas tiras de papel en la esquina inferior para darle más vista. Y listo, un Miguelito gigante está terminado. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda, si te gustó el video no olvides darle manita arriba y suscribirte a mi canal.